Hola niños, bienvenidos, nosotros somos Cranium, el poder del rock Y esta vez estamos festejando, ya se vienen las fiestas navideñas Y se nos ocurrió aventarnos un toquincito con guitarritas Y es por eso que hoy vamos a aventarnos una rolita que se llama Charlotte Bueno, la verdad es que yo la compuse, se la compuse a mi vieja Y allá anda atrás de chismosa, entonces me tengo que pulir niños Esto es para ustedes y se llama Charlotte Un, oh, dos, que brilla y que brinda placer no es bueno no es malo efímero tal vez nada nada importa solo el querer dame tu mano y siente el poder del amor Viento que sopla encuentra en tu piel suavecido de su pelo hecho mujer no encuentro las palabras que puedan describir todo lo que siento lo que logras en mí. ¿Tantan? Oh.